¡Vamos!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 porque Jorge Huelgo precisamente fue un referente, el libro está planteado. Eh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 apropiarse del legado de, de Jorge Huergo. La conferencia la he titulado provisoriamente más allá del optimismo tecnológico y más acá del pesimismo político. Por un lado porque estos últimos años para el campo comunicación y educación han sido fértiles en cuanto a imaginar las posibilidades que especialmente ciertas tecnologías eh, como las ligadas a internet, ofrecían para la comunicación y la educación de abrir un espacio mucho más dialógico en el campo educativo. Por otro lado, estamos en, en tiempos que para algunos son de pesimismo político porque las posibilidades que abrieron los distintos gobiernos progresistas con muchas comillas en la región, aparecen hoy como alejándose, eh, revirtiéndose en tiempos de, de restauración en varios países de la región y en otros donde eso no ha pasado, como en Uruguay, donde yo vivo, hay un cierto ambiente pesimista también. En este tiempo entonces, digo, donde eh, parecen clausurarse muchas posibilidades, conviene, me parece, mirar más atrás. ¿Qué posibilidades efectivamente se abrieron, cuáles no? cuáles de las cosas que están pasando hoy tienen que ver con las que nosotros mismos generamos en una década más optimista.